Dos. Hola, qué tal amigos y amigas amantes del dibujo artistas suscriptos a nuestro canal y a los que no están suscritos también bienvenidos hoy vamos a trabajar con marcadores y vamos a trabajar con colores, listo vamos a crear un dibujo vamos a pensarnos en un paisaje que quede muy muy muy espectacular y vamos a tratar de que quede muy realista listo entonces les doy la bienvenida espero que les guste mucho este vídeo y eh, vamos a, a suscribirnos los invito a que se suscriban los invito a que le den like a que comenten a que me hagan sugerencias estamos acá para aprender todos y espero entonces amigos y amigas pues que la pasemos muy pero muy bien listo, entonces vamos al tablero vamos al tablero y empecemos una, una caja Y así ha quedado el resultado de nuestro organizador de marcadores. Ya luego los organizamos por colores, pero noten que ha quedado espectacular. Y ya se ve ordenado, muy organizado. Se ve hasta bonito y ha quedado espectacular. Cambiamos de un dibujo a, podemos decir, una manualidad. Bueno amigos los espero en el próximo video, espero les haya gustado este y trata de hacerlo en tu casa, tú puedes, tú puedes hacerlo para que organices tus lápices, tus colores y tus marcadores. Bye bye, suscríbete y suscríbete.